Bueno, ya estamos en vivo compañero Elmer González y Rafael Acevedo. Saludos. Gracias a la Saludos. gente que nos está sintonizando. Saludos, Gabriela. A... Saludos, Rafa. Saludos. A sintonizar. Y hoy estamos de, de celebración. Estamos homenajeando a... al querendón Andy Montañez. Eh, también como preámbulo digamos a su próximo concierto que será el 3 de octubre el domingo a las 6 de la tarde creo que es, si no me equivoco domingo 6 de la tarde eh, en el centro de Bellas Artes de Santurce la sala de festivales y entonces para para boletos ya saben ticket center eh, el número, por ahí lo, lo anuncian siempre, yo jamás pensé que iba a estar anunciando el, el número de, de Ticket Center, pero 7925.000 y en tcpr.com, ahí pueden adquirir boletos. Bueno, y entonces también eh, hoy no, nos acompaña aquí en esta en este live número 56, el González, a Rafa y a mí, entonces el eh, profesor, moderador también del programa Radial Son del Caribe, transmitido por Radio Universidad. Es amigo de Andy y bueno, es un estudioso de la música popular afrocaribeña. Así que vamos a hablar también con él sobre la trayectoria de Andy y cómo ha influido, influenciado Andy en la música popular. Andy viene de camino a conectarse... Recién nos conectamos con él, está eh, en el carro. De eh, camino un ensayo, dijo, nos dijo, ¿verdad? Un ensayo general. Sí, Pero bien, se va bien. a conectar próximamente. Sí, viene, viene. Así viene, que, por bueno, eh, de fondo también estamos escuchando una canción titulada Cantar. esta está como medio frisado ahí. Eh, la canción... Eh, ya Andy nos contará por qué le gusta o por qué quisimos incluirla aquí o nos pidió que, que se incluyera en el live. Pero la canción está escrita por Juan Manuel Serrat y está basada en un poema de Antonio Machado. Eh, y de eso quizás podemos empezar a hablar un poco, Hermes, de cuál ha sido quizás las canciones, para hablar por ahí canciones... Eh, Destacadas o que merecen realzarse las canciones de Andy Ligo, a través de su trayectoria. Bueno, gracias. Primero, buenas noches. Gracias por la invitación. Eh, poder estar aquí con ustedes pues, para conversar por algo que, que nos entusiasma, pues ya está garantizada una, unos minutos de, de camaradería y placer ¿eh? entre nosotros tres y con Andy Montañés que se agregará al grupo eh, más adelante hablando de canciones este hoy leí un artículo de la fundación nacional, nacional. para la cultura uh -huh. este y un detalle que yo no había este, caído en cuenta menciona por ahí el señor Roena, Roena, el escritor este que la vida musical de Andy, comenzó con La Muerte. Con un, un, con, un tema, con un tema, precisamente con El Gran Combo, el segundo disco del Gran Combo, titulado La Muerte. Yo soy la muerte, la muerte soy, yo soy la muerte. ¿Okay? Ese fue su primer gran éxito. Y entonces me sonó como una ironía, o sea, su vida grande, eh, profesional, comienza con La Muerte. ¿Ok? Prácticamente, si lo vamos de otra, lo vemos de otra forma, Andy venció sí. la muerte desde el inicio, desde el principio. ¿verdad? Claro. Con eso entró y la y venció. 60 años, y no, lleva no. 60 años vivito y coleando, ¿okay? como dice en el campo, claro que sí. Y obviamente, y años, pues. No. Yo no creo que haya muchos cantantes populares que lleven 60 años de trayectoria y que conserven todavía la, la voz de, que, que conserva Andy. Andi es un fenómeno en ese sentido. Hay músicos de salsa que tienen más de 60 años, pero ahora que tú mencionas, cantan. cantante. Ahí se friso el, ¿eh? Sí, pero ahí quedó perfecto, cantante. 60 años, <risa> cantante. Eso yo no recuerdo ninguno. Probablemente haya alguno, pero, pero yo no lo recuerdo. Ahorita estábamos hablando de, la, de las canciones... Que, que fueron exitosas en esos primeros años. Yo recuerdo 1963, pero Andy o Elmer me pueden corregir después. Eh, ojo, ojo, ojo chino, eh, que yo, para mí eso es uno de los más grandes éxitos que ha tenido el Gran Combo y, y, y, y que uno reconoce como la voz de, de Andy. Eh, yo no recuerdo si yo lo escuché, el, me imagino que no, en 1963, porque tendría tres años. Pero eso es un éxito que lleva 60 años por ahí escuchándose, eh, que quizás tenga problemas hoy, si lo, si lo oímos, porque puede interpretarse como una... No puede interpretarse. Es una parodia verdad de, de los modos del, del habla de, de los orientales, sobre todo los chinos. Uh -huh. eh, pero mi recuerdo es el, el, el baile, el baile, la coreografía del Gran Combo eh, en el show del mediodía, que era un show que fue uno de los, de los elementos que convirtió el Gran Combo en lo que es, ¿verdad? una máquina de, de, de, de la salsa. Eh, y la carátula del, del disco en el que estaba Martín eh, en el medio, vestido a la usanza tradicional china, con unas trenzas, que, que para mí eso es como, como, un, como un paradigma de, de, de la salsa en los años en los años 60, una pena que él se haya desaparecido Mía, probablemente eh, y esperamos que llegue que, prontito, y, que, y, y que Andy llegue también <risa> porque, <risa> no, porque si no nos quedamos <risa> nosotros todos hablando. y no, yo, y que la gente no, no vino a escucharnos a nosotros <risa> pero eh, mira, hay una cosa que a mí, a mí yo, quiero, yo quiero que Andy o que él entre para hacerle, para hacerle una pregunta y es que yo recuerdo que de nuevo, es un recuerdo que puede ser posterior al, al evento, ¿verdad? Pero yo recuerdo que, por lo menos asocio el disco más exitoso del Gran Combo con el asesinato de John F. Kennedy. Entonces, esto parece como una cosa este, loca, ¿verdad? Pero, pero yo creo que, por ahí viene Elmer. Eh, a Margo, se lo puedo preguntar a, a, a Elmer, que se volvió a ir. Eh, yo, me parece que el disco que se grabó en el 60 es que fue, fue cuando murió Kennedy. No se estrenó en Puerto Rico y, y tuvo éxito en México y en Venezuela antes que en, que en Puerto Rico, eh, porque estaba buscando eh, cuándo se, se vende el disco en Puerto Rico y es en el 64, pero yo lo, lo asocio por alguna razón con, con la muerte de, de John F. Kennedy. eso habría que preguntárselo a Andy o a, o a Elmer, o a mejor es que yo me lo estoy imaginando. Eh, pero creo que sí, que tiene algo que ver con, con que la muerte de Kennedy atrasó la llegada del disco o algo, algo así. Eh, sería la primera vez, pienso yo, que el primer contacto que tiene, que tiene Andy con Venezuela, el éxito de, de ese disco en Venezuela y también en México. Sí. Que Venezuela es como el, el, el, el segundo espacio en el que Andy se convierte en, una, en un ícono, ¿verdad? En una superestrella. Con el grupo Dimensión Latina con Dimensión Latina en, lo, en los años 70, me parece sí. que fue el 76 al 78 por ahí, pero estoy hablando de memoria, lo, lo recuerdo porque fueron años antes, de, como uno o dos años antes de entrar a la Yupi, este, que todavía yo estaba entre la salsa y el, y el, y el rock, <risa> eh, y, y cuando Andy se va del gran combo pensé que era el fin de los tiempos, pero obviamente no ocurrió así. Mira, Rafa, en lo que él... Me... Dítelo, dítelo. En lo que él se logra conectar, yo es que me gustaría que, que estuviera me, eh, en la conversación, sobre todo porque esta etapa del Gran Combo se le añade lo que habíamos dicho, la dimensión latina, y luego tiene otras etapas destacables uh -huh. en su carrera. Por ejemplo, cuando mezcla con el género urbano y el salsatón... Ese eh, más acá. Más eso vez. fue, eso, bueno, tiene que haber sido en los 90, ¿no? Sí, por ahí. Y entonces también hablar de los juntos que ha tenido con, con grandes también exponentes, como Ismael Miranda, eh, la Puerto Rico All-Star, eh, las Estrellas de la FANIA, colaboraciones y juntes que, que ha hecho. Uh -huh, y luego uh -huh. su carrera como solista. O sea que podemos hablar de esas etapas eh, destacables en su trayectoria. Pero, para que darle espacio a que los compañeros Elmer y Andy se conecten, ¿qué te parece si compartimos aquí con, eh, con la gente que nos está sintonizando un videíto? Eh, tenemos que agradecerle a Vicente Guarbe e, e, e, y Dalia Pérez Garay por el video que vamos a presentar, que es el Rafael Cáncer Miranda hablando... Eh, Diciendo unas palabras sobre Rafael, eh, disculpen, Andy. sobre Andy, que estoy aquí haciendo dos cosas a la vez. Eh, lo estoy buscando el video para poderlo transmitir. Déjame que, mira, Elmer creo que se logró conectar. Vamos a avisarle a Elmer lo que vamos a hacer. Miren, Elmer, aquí, hola. Cayó un, cayó un rayo que se llevó. Wi-Fi, se llevó todo, aquí estoy más o menos con, a, con mi celular, porque yo estaba con el laptop, pero entonces estoy tratando de comunicarme con mi celular. Bueno, Elmer, pues mira, estaba diciendo que lo que tú lograbas conectarte iba va a transmitir un, un video de unos minutos de eh, Rafael Cáncer Miranda hablando sobre Andy Montaña y así nosotros acá vemos cómo solucionamos la, la transmisión, que veo que, que lograste conectarte. Bueno, vamos ¿Sí? acá pequeño. a poner esto, compartir pantalla. Esto es toda una experiencia, déjeme decirlo, una experiencia <ríe> técnica. Mira, <ríe> Andy, Andy debe estar subiendo por la cuesta de, de la casa ahora. ¿Cuántos? Bueno. <ríe> vamos a ver. Aquí, chévere a los que no pudieron así esta vida, de una manera bien informal, conversacional, como así, de una manera espontánea, eh, eh, ¿qué representa Candy en la cultura popular de este país? representa Pensando en esta entrevista hice un versecito, a ver si me acuerdo, Ay. que ahí pinto a que yo conozco. <risa> como soy de aquellos puertorriqueños, a los que no pudieron asimilar camino por mi pueblo sin complejo ondeando mi puertorriqueñidad que para mí ese es lo que representa eh, Andy el puertorriqueño auténtico espontáneo sincero por eso yo me siento bien cuando estoy con él porque es sincero es palpable no, no no vive de apariencias, es natural. Cuando él abraza, no es un abrazo fingido, es un abrazo que sale, abraza a uno fuerte, ve porque le sale abrazar a uno. Y para mí, pues, él presenta ese puertorriqueño natural, espontáneo, que no han podido asimilar, que no han podido gringar, que es él. Y por lo tanto, anda sin complejo, que es lo que dije en el verso, no tiene complejo, es espontáneo, pues... Cuando Andy me abraza, me siento bien cuando yo lo abrazo. Entiendo el Andy que viene de, de los barrios, porque ese Andy también soy yo, en ese aspecto. Y en, el mus y en el musical. En el musical, pues muchos no lo conocen, pero varios de mis años en la prisión estuve enseñando música, piano, guitarra y teoría musical de cómo componerla. Aprendí para ayudar a un mexicano escribía música pero no podía poner letras y me pidió que lo ayudara y así aprendí música y esa guitarra que ven ahí pues lleva más de 50 años conmigo me acompañó muchas veces en la prisión y en, y en solitaria cuando me calabuzaron varias veces hice las noches improvisando en la guitarra y la música pues fue mi terapia también y hablando ahora como músico, aunque no soy músico. Una vez me puse a cantar al lado de, de Andy, en Filadelfia, el tonal aborriqueño, y qué diferencia era como él la cantaba y como yo la cantaba. <risa> me di cuenta que una cosa es ser cantante profesional y otra. Pero digamos que puedo expresar esto con mucho respeto y cariño. Le tengo un inmenso cariño a Andy, al puertorriqueño. Qué Los Andy hacen falta hace falta. Y a los jóvenes pues sí les hace falta, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, de las apariencias y de, y de que lo vale por lo que tengas en el bolsillo, no en la conciencia, en el corazón, en... Hacen falta Andy, que den ejemplo. Y en un mundo donde se tiene ese control ¿ves? sobre la mente de la gente, los Andy, hacen falta. Hacen falta, porque el ejemplo dice más que la palabra. Y como... Camino por las calles y brego con la juventud. Eh, sé la falta que hacen los lo grandes. Sé la falta que hace eso mismo. Que ustedes están haciendo cosas que el pueblo desconoce. Y como decía Simón Bolívar, la ignorancia es el peor enemigo de los pueblos. También dijo Simón Bolívar que a veces nos controla más por el engaño que por la fuerza. Y cuando uno está engañado, ayuda hasta el mismo enemigo para que a uno. Ves que el arte muchas veces es el mejor de las almas. Para los pueblos defenderse. Veo a Andy, eh, como veía en un tiempo cuando estábamos presos, a Noel Hernández, que conocí a sus hijos, y que hizo aquel himno con los cinco hermanos presos, y aquella canción, guerrillero, guerrillero. Ve, pero el arte se comunica. En Latinoamérica, en un tiempo cuando estaban los tiranos, y eso, ¿tú sabes quién más le temían? A los escritores, a los pueblos Neruda, a los escritores. ¿Me entiende? A los juvenderíos, los juvenderíos, porque con un solo poema podían transformar a 100 personas y convertir soldados. Yo mismo, un poema de siendo yo niño nacionalista, me impactó mucho. Y que ya ves que ni moverme puedo y aún vengo a desafiar tu orgullo vano, no logras infundirme miedo con tus giras imbéciles, tiranas. ¿Ves? Es un poema de Ismael de la Serna. Y los nacionalistas jóvenes lo esclavamos en la tribuna. ¿Eh? Así que sí que puede llegar a muchos jóvenes. A mí me salvó de la prisión, que me di cuenta que la cárcel me podía fastidiar la cabeza. Me envían a Alcatraz, yo era jovencito, 23 años, a la prisión de Alcatraz, donde hice 6 años. Me di cuenta, pues allí había un preso que repartía libros, había una biblioteca, pero los demás presos no la veían más que ese preso. Y él pasaba con un carrito frente a la celda, cada quien vivía en su propia cerdita en Alcatraz, llevando dos libros. Que tú quisieras dos libros. Yo le dije a esa persona, a esa persona solo tráeme libros de psicología, psiquiatría y comportamiento humano. No me traigan más libros de eso, para conocerme a mí mismo. Porque a veces creemos que conocemos a medio mundo y no nos conocemos a nosotros mismos. Y a mí la Bueno, Rafa, Ay, lo sigo viendo ahí porque Rafarito sigue hablando eh, unos minutos más sobre su, su experiencia, ¿verdad? Eh, Incómoda allí en, en la cárcel. Pero ese video está disponible en, en YouTube, así que las personas que quieren, quieran luego verlo, está en YouTube. Elmer creo que se iba a lograr conectar otra vez. Pobre Elmer, que un rayo le paró la transmisión. Increíble esto. Pero yo creo que, que lo destacable de estas palabras de Rafaelito es, es ese aspecto de pueblo, realzar ese aspecto de pueblo y de identidad puertorriqueña que, que irradia Andy Montañez, en esos abrazos sinceros y esas sonrisas. Eh, hay otra, otro videito que también que vi eh, y era el artista plástico Nick Quijano hablando sobre eso de que le digan a él el niño de talleres y cómo él asocia eso del niño, que, que yo en realidad no sé el apodo a qué viene, si es que era el menor de, del barrio eh, que cantaba, que incursionó en la, en la música siendo pequeño, no sé si me imagino que tiene que ver con eso. Pero Nicky Han hacía una asociación buena eh, respecto a eso de de que el trato que hay que darle a, a Andy es como el trato que se le da a un niño, precisamente porque está esa sonrisa y esa alegría siempre, esa, ese como de ser vivaracho. Y asociaba eso con cualidades de niño, eh, mi Quijano. No sé si, si coincides conmigo, Rafa. Está bien eso, me, me gusta, tiene sentido. Este, probablemente el que mejor nos pueda explicar eso es Andy, o pensar que en el, de Trastalleres han salido muchos músicos. Eh, sí él me, me puede corregir, pero yo creo que hasta Daniel Santos es de Trastalleres. Eso que es podría correcto. Decir, sí. Uno podría decir que, que Andy es como el niño y, y Daniel Santos era como el, el padre verdad de los de, de músicos de Trastalleres. Pero, pero eso es acá yo, interpretando a lo loco. <risa> porque me gusta lo, lo que dice Linkinano por, por, por, por la forma de ser de Andy que es como un, uh -huh. como un niño grande como un niño así como muy, muy sí, emotivo bien, bien, bien sentimental este, un, un gran tipo ¿verdad? Para, para decirlo en resumen Elmen ¿estamos, estamos conectados pues aquí estoy sí fue que por acá en Santurce eh, cayó un rayo un rayo fuerte entonces entre las fuerzas de la naturaleza y las fuerzas técnicas de Luma lo más que lo más que pudimos estar fueron 10 minutos nada más con electricidad tú sabes así que estoy con el, ver, celular, el celular el celular este, tratando de, de nuevamente conectarme no he escuchado nada de lo que tienen hasta ahora pero sí sé que han estado hablando de Andy, ¿no? <risa> sí, pero vamos a, Tengo vamos a la impresión. Vamos a, vamos a aprovechar la, la intervención de Luba en el live para de paso convocar a la, a la gente que nos sintoniza a las manifestaciones que habrá mañana y el próximo viernes 15. Eh, mañana en la calle claro. Fortaleza hay varios colectivos Convocando a esta manifestación a las 5 de la tarde, así que que sirva esta demostración de Luma en pleno live. <risa> supongo que la Ay. gente ya lo ha experimentado a lo largo de esta semana este, en distintos lugares, que los trabajos se quedan a mitad precisamente por los apagones, así que que sirva esto para convocar a la gente también. Elmer, tú, sí, tú obviamente no, no se escuchó la, el, el, el, lo. El videíto de, de Rafael Cáncer Miranda, no. donde hablaba de la importancia de, de, de Andy como, como una especie de, de, de paradigma, ¿verdad? de modelo de este puertorriqueño este, casi como, como esencial, ¿verdad? Este, este tipo eh, emotivo, sincero, jovial, entonces eh, Rafael Cáncer Miranda lo, lo, lo establece de esa manera, ¿no? como un tipo que, que sirve de ejemplo a lo que es la, la puertorriqueñidad. Eh, yo creo Usted me corrige maestro. Eh, eh, Andy es como el, el equivalente masculino de lo que puede uno puede decir de Lucecita Benítez, ¿verdad? Que es la voz de Puerto Rico. Eh, él, eh, Andy sí. sería también como la voz de Puerto Rico, ¿no? En, en, sí. ¿qué, ¿Qué te parece? Este, la comparación es válida. La comparación es válida por la importancia por lo que proyectan y por lo que han pasado a ser para Puerto Rico y para los puertorriqueños. Ambos son embajadores, ambos son se les consideran voces nacionales, son tesoros nacionales. Eh, y, y esa sí, está bien, me parece bien esa comparación. Por el lado femenino, Lucecita. Por el lado masculino, Andy Montañez Dos tesoros que realmente muestran ah. en esta sociedad. Eso es así. Mira, él mira hace... ahora los, los escuché hablando sobre el niño. Sí, sí. ¿Tienes algo que comentar sobre eso? ¿De dónde sí, viene o sea, el niño en los que... talleres? Pues lo de Niño de talleres comenzó a utilizarse a través de, un, de una expresión que hace este Andy Montañez en una canción hace muchos años, los años 60 con el, con el Gran Combo. Se llama, el, el título de la canción es Dos coplas y un olé. Llegó un momento dado, él dice, mira, mira que te habla el Niño de talleres y olé. Y entonces se quedó. <risa> se quedó por eso o sea que es una cosa totalmente simple y nosotros pero sofando de por qué niño bueno, bueno bueno bueno por, por algo pero, peor. pero y no solamente eso cuando él lo dijo probablemente no tenía idea primero de la de de cuánto rele, eh, revuelo iba a tener eso en su vida y segundo quizás lo hizo como una premonición de lo que iba a ser su vida en el futuro, porque tal como ustedes mencionaron hace, hace algún momento, muchas de las, eh, de la conducta, de la forma de ser diaria de, de Andy, puede compararse con un niño, con un niño bueno, o sea, no vamos a hablar de que tenga algún tipo de eh, eh, re, rezagado, Mentalmente, o algo. no, no, no, es un niño bueno. Las cosas buenas de un niño, como dirían los religiosos, esas cosas que dicen que hay que tener para poder entrar al reino de los cielos, esas <risa> cosas que hacen, eso es lo que se les refleja, ¿ok? En la vida de, de, de, de, del niño de talleres Sí, sí, Oye, eso lo, elmero, lo ahorita, he visto, lo he visto. Ahorita hablábamos y, y decías un poco de cómo ha sido. Lo, lo fácil, o sea, me lo, me lo resumiste en breves minutos, pero la manera en que me lo contaba te da a entender que la trayectoria de Andy ha sido como muy fácil, como, como que, los pasos que las experiencias y los pasos que ha ido cargando a esa mochila de, de experiencia han llegado una cosa tras otra y todo como probablemente tenga que ver también con esa personalidad de Andy que cuenta. a ver si el Mel claro este... ah. él tiene una rutina él tiene una rutina su vida se ha convertido en una rutina la rutina de ser Andy Montaña que es levantarse desayunar, cantar una canción que usualmente se le pega por la mañana la tiene en el cerebro y esa es la canción de tararear cantar y volver a repetir puede ser por lo general es un bolero, algún bolero que le está dando vueltas en la cabeza. Y en eso pues él sale, él... ya está acostumbrado obviamente a, a, a, a, a sentir el calor del público porque todo el mundo y en la calle todo el mundo quiere saludarlo y desde que llegaron los con cámaras fotográficas la mitad de Puerto Rico tiene una foto con Andy también, o sea Andy tiene a, a... Oye. Tiempo. te recibo a la gente abrazando para tomar una foto ese rayo de él me le dio bien duro porque está... Es... El pobre entrecortado. Todo el tiempo. Elmer, ¿te estás escuchando entrecortado? Bueno, ahí los dos compañeros se me han ido del aire y Andy no. Eh, no llega, pero este, este momento también puede servir para eh, decirle a la gente que nos está sintonizando que el cuadro que tengo en la parte de atrás está disponible en la Claritienda a tan solo 10 dólares. Esto es un cartel conmemorativo de un festival de apoyo a Claridad que hicimos en el 2017 y está creado por el artista Pablo Marcano. Así que está disponible en la Claritienda para todo aquel interesado y aquella interesada en obtenerlo. Elmer, ¿estás otra vez con nosotros? Ahora entraste tú y salió Rafa y vuelve a. Sí, rato. estoy entrando y saliendo. Ah, Estás Rafa. Eh, por ahí. A ah, Rafa. Eh, ahí. Sí, esto parece, ah, como sí. Un, esto parece como un ataque concertado. Bien, aquí, aquí. Sí, este live ha estado medio, medio sí, al careto, pero nada. Ahí, nada. Aquí está Andy bien? también. Andy Montañé, saludos. Saludos, Andy. Se oye raro. Sí, bueno, nosotros siempre nos oímos raros. Todos, todos los 56 programas. Sí. Nos vamos, a vamos a ver si tienen más suerte que nosotros. <risa> ¿Cómo estás, Andy? Saludos. Estás en el carro. Muy bien, muy bien. Mira, Andy, estaban hablando ahora de, de, de, que el, de que todas las mañanas te levantas con tu guitarra y probablemente lo, que cante, lo primero que cantes es un bolero. Eh, dicen por ahí que, que, que el género preferido tuyo es el, es el bolero, pero no sé si eso es verdad. El mejor para aclarar eso eres tú. Lo más que me gusta cantar de veras es bolero, pero me metí. llegué a la salsa y ahí pues, ahí, ahí empecé a, a ganar chavito. Oye, yo también leí por ahí que tú empezaste de chamaquito con un conjunto, un trío que se llamaba Los Duendes. Junto a Hugo, Los duendes. un pana tuyo que se le decía en el pucho. Pa Pachequito y... y, y... Y, y era una canción que, que tenía un grupo que, que decía como duende, yo sigo tus pasos para ver si tan solo eres mía o reparte tu amor en pedazos y le pusimos el trío los duendes y cuántos eran quién más además de, de pucho quién más estaba falta otro integrante ah eran pucho tú y Afalco? se corta se corta la, la, la comunicación un poquito. Dime. Que además de, además de Pucho, ¿quién más formaba parte del trío? Era Pucho y Pachequito. Ah, Pucho y Pachequito. O que lo primero que cantaste profesionalmente fue Bolero. Bolero, bolero, bolero. Porque mi papá era bolerista y tanguista y lo que me gustaba eran los boleros, de verdad que. Mira Andy, cuéntanos, que te, estás de celebración eh, de tu trayectoria musical y el próximo domingo 3 de octubre a las 6 vas a estar en, en Bellas Artes. ¿Qué se siente volver a Artes? Mediante... Es rico volver otra vez a, a, a, a, a estar con el público, siempre cuarto, cuando me no Rafa. <risa> Rafa, tú vas a ir para allá. Porque si voy a estar enterado, por cierto. No, imagínate. Porque Rafa, Rafa? Pues, pues Rafa le da un cantar y me, me, me quita el party. Eso nada más cuando bebo. Si no vemos, no me da un cantar. Y tú no bebes casi nunca, tú no bebes casi nunca, Rafa. Por eso, bien. por eso. Tranquilo, tranquilo, Andy, que no te va a el show. No es que Rafa no toma. Rafa no toma. Sí. No, no Mira. toma. <risa> Mira, Andy. Él tiene ahorita. una piscina. Una, una piscina Mira, <risa> Mira Andy, ahorita estamos. Él, no de... él no toma licor. Él no toma licor. Él no toma licor. Él no toma licor. Él tiene una piscina. <risa> dale, dale, di la pregunta, Rafa. mira, Andy. Eh, ah, se eh, oye, Andy. Sí, se puso ahí como multicolor. El compañero sí. Andy está. Hulk, Hulk. Está me, metálico. <risa> ah, se metálico. cayó, dime. <risa> Este live, la verdad que este Andy, life, ¿cuál es, el, cuál es tu, tu... Ahorita estábamos hablando de los grandes hits de Andy Montañé con el gran combo, aparte de los otros hits, ¿verdad? Eh, y, y, yo, y yo estaba mencionando, creo que él me lo consiguió, en, en, en Ojo Chino, eh, como, como el éxito más, por lo menos el que mejor recordamos, el que más, el que más nos gusta. Eh, eso fue en el, en el 63. Más o menos. ¿Cuál? Y hay un ojo chino. Se, se co... corta un poco, Rafa. Ojo pero... chino. <risa> oye, se corta, chico. Qué pena. Sí, sí, pero pero ojo sí. chino lo hemos mencionado desde que empezó el programa. <risa> Mira, Andy, si quieres, sale y vuelve y entra. sale y vuelve y entra. Se ¿ves? corta, oye, se corta esto, hombre. Sí, ¿tú sabes que me recuerda esto, Gabriela? El programa con, con el doctor Cabanilla. Sí, está... Recuerda aquel, aquel antológico programa con, con Cabanilla, que lo hicimos dos veces y las dos veces se, se, se, no se cortó. Ahí está otra vez, ahí está Andy. Ojos chinos, Andy. Ahora Andy está en reality show, caminando por, por el barrio... Nos está preguntando eh, que si lo copiamos. Te, te, te copio, Andy. Te copio. Pero vamos va el, el domingo. El domingo a las 6 de la tarde. Eh, en Bellas Artes. Sí, los, en la Los 60 los años de carrera de Andy Montañé. Eh, que, que, que dicho es fácil, pero... Decíamos al principio que no creo que haya muchos cantantes ni populares ni cantantes de ópera que hayan, que hayan hecho una carrera de 60 años como la, como la ha hecho Andy Montañez Nos quedamos sin preguntar lo de hoy Chino, porque eh, este ha sido uno de los programas más, más difíciles. Bueno, con, pero mira, vamos a... Vamos entre a, los chingar. rayos y, y, y Luma. Vamos a poner un cantito de Dani hablando sobre... Sobre y, Dani Ay, Rivera. Sí, Dani Rivera hablando sobre sobre vuelvo bueno a, bueno bueno a ver, En lo que Elmer se logra conectar ahí. Vamos a ver. <risa> Elmer, ¿apareciste Elmer? ¿Estás por ahí? Cada vez que hablamos de video aparece Elmer González. Cacho, Para estoy. Me aparezco más que el vuelto de la quebradita. <risa> <risa> Vamos a escuchar Pero un ratito esto. Tú me llevaste al programa de, de Quino de Vidal. llamaba como era? De de de de yo veía ahí el que tenemos potencial. Y yo me atreví a llevarlo a Quino de Vidal. Y entonces, pues, por primera vez, era un aficionado que no contaban bien, le daban una pesetita y, y lo quitaban. Pero el niño. Desde que empezó, empezó ganando. Y, y después vino Dani, que estamos también. Y el, el premio era 5 dólares cuando, cuando en ese tiempo. Entonces llegaban en pati y eran 2.50 para, para Dani, 250 para él. Andy ese es ese hermano que hemos compartido la vida musical, pero la niñez también. Cuando competíamos en el abuelito Welch, que íbamos los dos a cantar, que nos llevaba nuestra madre a, a Cacú, a Radio Cacú. Y entonces el abuelito Welch era este, el que hacía José, José, José, José Miguel Agrega. y Siempre que íbamos nosotros llegábamos empate. En entonces nos daban tres pesos y un paquete de jugo Welch. Entonces nos llevamos nosotros abajo con la mamá de él y la mamá mía en unas escalinatas y nos repartíamos, unos 50 cada uno, nos repartíamos la ganancia. Entonces, este, esa voz impecable, maravillosa, cada vez que canta yo me siento orgulloso de él, porque él es, él es yo, y yo soy él, y él es Puerto Rico, y él es esa, esa guapería maravillosa de la identidad de jamás claudicar por el orgullo de ser lo que somos. Y Andy es, es un orgullo nuestro, una de las voces más grandes de todos los tiempos de Latinoamérica y del mundo. Qué bonito que es que la gente, compañeros de trabajo, puedan expresarse así, colegas de la música. Ahí tenemos a Andy, Yo lo, no te le, doy, le doy las gracias sí, se había ido. Le doy las gracias a Dani, Dani es mi hermano. Compartimos muchas cosas. Grande, ese es mi hermano del alma, mi hermano del alma, y empezamos a caminar en la música desde jovencito. Y me siento orgulloso de tener la amistad de Daniel Rivera. bueno. Mira, ¿y qué era eso del abuelito Welch? Ah, eso, ese es José, José Miguel lo que tenía un programa que decía el abuelito Welch. Entonces tú ibas y participabas ahí como, como, como, como, ¿qué te digo? Como principiante. Ajá. sí. Y él se daba el premio, era un, este, el jugo Welch y, y dos o tres pesos, no sé. Y Dani y yo nos lo repartíamos. <risa> Porque llegaban a empate, era. Sí, sí, empatábamos, empatábamos. Cuando yo no iba, él ganaba. Y cuando él iba, yo ganaba. Pero cuando íbamos los dos, empatábamos y había que repartirlo el Huito Welch y, y, lo, y, lo, y los tres o cuatro pesos que nos daban. Rafa, ahorita estábamos hablando de lo que significaba el niño de tras talleres. Esmer logró más o menos ahí dar su explicación, pero vamos a preguntarle al mismo Andy. A ver si. Si ahora logra explicarnos por Tú. qué el niño. Mira, <risa> es que una vez, entrando el, el, el, saliendo del callejón, Rafael y fue a buscar a alguien que cantaba y le decía, mira, por aquí hay un niño que canta. Y yo, sí, yo canto. <risa> y ahí salió el niño de porque, porque también hay una canción que decía. Serrana, que te va, te va a cantar el niño de Trastallera y con favor. Eso, ah, eso sí, es lo que decía él sí, Eso es lo que decía Hermel, coincide entonces. la Sí, sí, que te va a cantar el niño de Trastallera y con favor. <risa> Pero todavía has quedado como el niño porque Isiel te fue a buscar y estaba preguntando por un niño que canta. Así que hay, ah, sí. hay, hay dos versiones y él entró al callejón y, y buscando a, a, a un niño que canta y yo le dije, bueno, yo canto y me llegó a, a WKQ donde ahora es Final y ahí Mira, me hizo la prueba que nos han pedido que, que pongamos algo de música y estoy por aquí poniendo un verano en Nueva York que es de las más las canciones más aclamadas digamos voy a subirlo un ratito sí sí eso hay que, que cantarla que nos... donde quiera que vaya nos hables un poquito de a ver si te quieres ir a tu casa no para Para las villas. Mira. Si sí, yo te preguntara así. ¿Verdad? Sin entrar en, en mucha filosofía. Pero ¿qué, ¿qué efecto social ha tenido esa canción de Un verano en Nueva York? Que tú puedas... Eso habla de la migración, el puente tendido entre Nueva York y, y Puerto Rico. Sí, decía, era, era la diáspora de, de, de, de los puertorriqueños en la ciudad de Nueva York. A, a, a la montaña del, del Oso. Alguna vez íbamos a... a y había, había un... un, un, un con un, una, un, un barquito pequeño que iba a la gente a, a, a, a, a la playa del chambrillo y llevaban comida y llevaban este sancocho y, y a, y, y, y, a y lo hacían allá okay, okay. y esas donde quiera que vas en cualquier país eso es un, es casi un himno para Andy Sí, hay que cantarla donde quiera que voy gracias a Dios que todavía la gente se acuerda y, y, y, y a mí no se me ha olvidado todavía <risa> ¿Y cuáles son otras de esas canciones que son de ese repertorio tuyo que, que siempre tienes que cantar? Emblemática, Julia Ajá. Las, hojas, las Hojas Blancas Blanca. Nueva York Mira, ¿por qué te tocas el pelo, Rafa? No, no, blanca, que siguen cayendo. Y que mira, por aquí no está preguntando. Puerto Rico, patria mía. Esa la es. tierra de mis amores. Canta pues conmigo. Mírate, esa, es, esa es el himno de claridad. Si tú no cantas eso en los festivales, de ahí así va a el pasito. Hacemos porque me incluyo. Mira, y por la mano como, como alguien que yo conozco. ¿Cómo es que hace así? <risa> La jefa, la jefa la jefa. La jefa, la jefa No la moleste, no la moleste, que se va a regañar. Mira, nos pregunta por aquí Madeline Ramírez que cuál es la canción que más te piden. Las hojas blancas, las hojas blancas, Julia, es que son, me piden muchas de estas canciones. Las hojas blancas, Casi te envidio, son canciones que tengo que cantar siempre. Andy, por aquí hay mucha gente saludándote, mucha gente que está conectada, eh, agradeciéndote por tu, por tu trayectoria musical. ¿Qué podemos esperar el domingo en el concierto? Bueno, vamos a hacer, como te dije, un recorrido en lo que es la música mía y, y vamos a, a invitar a, a, a los amigos que compartan con nosotros y si tú quieres ir a cantar conmigo, pues... <risa> Yo, yo no canto, yo no canto. Mira, Danny, ahorita estábamos hablando de, de, otras, de, otra, de otras cosas que ha hecho, casi como experimentales, aparte de, de cantar con Daddy Yankee y Julio Voltio. Eh, eh, el, el salsatón se llamaba aquel disco, no recuerdo. Sí. se le ven, le le se le ven, le ven, le ven, le le ella tiene. Azuquita en la cintura, se le ve, ve, se les ve, me lanza más. Me lanza. Eso es de Batacumbele con un mix ahí con, con Julio Voltio y, y, sí, y, y, y, y el y también ha sido actor, has ha cantado en un par de películas, ah, sí, sobre todo en Venezuela. Eso también te iba a preguntar. Ah, yo trabajé en la película La Boda. En, en la boda, en Venezuela, la boda, y hice también este. Eh, que, que yo hago de un deambulante. De un deambulante, wow. de un deambulante que, que le da comida y ayuda a un niño. He hecho cositas. Este, Helmer, parece que nunca logró conectarse. Sí, a él me le cayó un rayo en la casa y se, fue la, se le fue la señal, pero... Mira, Andy, nos ha estado... Te, te envía acompañado. saludos, te envía saludos. Y estado, un, saludo a, un saludo al profe, al profe. Nos ha estado acompañando ahí atrás un cuadrito que hizo sobre ti, Pablo Marcano. Marcano, un, sí. Un festival que, que Claridad te dedicó en el 2007. Sí, sí, ese cuadro lo, lo guardo con mucho cariño. Estábamos diciendo que está a solo 10 pesitos el cartel, con ese cartel conmemorativo para la gente que esté interesada en adquirir ¿Seguro? en la, la Claritienda. Que vayan a Claritienda y, y, y, y consigan eso y voy y voy a ver si me, si me si me quedan discos para donarlos para, para, para la Claritienda de AMPM. Ah, muy bien. Mira, aquí nos está preguntando, voy a poner este comentario de Pablo Calderón. Eh, dice que qué tiempo tuvo que pasar para poder estrechar nuevamente la mano de Rafael Tiero, si hubo algún rencor cuando saliste del Gran Combo y, y fuiste a la dimensión latina. Pregunta Pablo eh, Calderón. No, yo no creo que hubo rencor. Yo creo que hubo un sentimiento de despedida cuando como un, cuando un hijo se te va, porque Rafael y yo nunca hemos tenido desacuerdos. Uh -huh. Pero yo creo que es como cuando un hijo se te va de la casa, pues hay un sentimiento de, de, de tristeza. Sí. Y esa experiencia de, de dimensión la tiene en Venezuela. Yo, yo he leído por ahí que le tiene mucho cariño y aprecio al pueblo venezolano. Eh, ese, es mi segundo, ese es mi segundo país. Y supongo que eso es a raíz de esa experiencia que tuviste en Dimensión Latina, de ahí comenzó a desarrollarse esa experiencia, esa, ese aprecio. Sí, yo, yo, yo eso, eh, mi ida a Venezuela fue una vez que estuvimos en Colombia, en Cali, en, en la feria de Cali, y, y, y a los dos meses de, de, de estar en la feria de Cali, me, me fueron a buscar para sustituir o, o reemplazar. A Oscar León con la Dimensión Latina y, y fui a, a, a trabajar a Dimensión Latina, donde me recibieron en Venezuela con mucho cariño. Y te digo que ese es el segundo país que yo más quiero: Puerto Rico y Venezuela. Voy a poner por acá también otro comentario que nos hace Adán Iglesias. Andy Montañez no se despinta. Una cita de, de Silvio Rodríguez. Eh, ¿Qué tendrías que comentar sobre eso? Eso fue cuando pasó algo. Cuando yo abres, yo abracé a, a. Que abracé a alguien y la gente me criticó. A Silvio. La gente me criticó en la calle 8. Que después ah. de eso yo dije: A la calle 8 yo no voy. No vuelvo. Y no volví más. No, no. Y, él, y, él, y, él, y él dijo: Gracias, Andy. Tú no te, por, por no despintarte, de, por ser tan hombre. También, ¿también grabaste con, con Pablo Milanés, ¿verdad? El, el disco AMPM. AMPM. Sí. Y, y, y, el el de fue cuando lo abracé, que entonces la gente de, de los Kiwanis de, de, de Miami pues, eh, me escotearon. Me, me, me... Sí. sí. Mira, Andy, aquí Aquí hay gente sintonizando desde Virginia, desde Ecuador, desde La Habana. Eh, así que tienes tiene fanaticada por ahí para algo. Y, y en mí tienen un amigo más entre esos países. Bueno, Rafa. Un saludo, un saludo a Alan y a Julieta en Cuba. <risa> Andy, ¿te, ¿te lograste quedar quieto en algún sitio? Que ya no nos estás haciendo el reality show, ¿verdad? ¿te pudiste sentar en algún sitio? ¿Ah? Que ahorita te estabas moviendo, estabas dándonos un, un recorrido? No, ahora estoy, estoy tranquilito aquí, esperándome <risa> para poder entrar al estudio. Bueno, ah, pues para, tienes, ensayo. Eh, sí, tienes ensayo. Sí, ensayo ahora. Sí. Bueno, pues entonces, para que vayas allá a, a ensayar... Eh, nos podemos despedir si gusta. Eh, no sin antes agradecerte por estar aquí y compartir con nosotros estos minutos. Chévere. Y exhortar a la gente a que vaya el domingo, que compre boletos en tcpr.com. Y, y gracias a ustedes por brindarme esta oportunidad. Claro, siempre. Siempre es bueno hablar contigo. alegra Puerto uno. Rico, patria <risa> mía. Canta Así. conmigo, Rafa. La Ay, tierra de, Después de lo que dijiste, Ahí, que me voy No, pero voy, voy, voy. Voy a oírte, voy a oírte. Gracias, Gabriela. esto okay. Gabriela. El tranquilo. que sepa de Gabriela, Rafa, ¿ok? Sí, sí, tranquilo. Yo, yo no me pongo. ¿Tú no pongo te pones al ojo? Nah. Ok, abrazo. Abrazo. Gracias, saludo Saludos. Vemos. Nos vemos. Bueno, ahora Rafa se fue. Andy, nos quedamos aquí. Ah, ya estamos. Rafa salió, yo creo que ya estamos acabando la, la transmisión. Yo quiero agradecer a todas estas personas que se han comunicado este ratito con nosotros desde distintos lugares. Eh, habitualmente hacemos un, unos anuncios sobre el periódico Claridad y la gente que, que nos, nos sintoniza habitualmente ya lo sabrá, pero para los que son nuevos en, en este espacio virtual, el periódico Claridad se sostiene gracias a la colaboración, a los donativos de las personas que nos apoyan, ¿verdad? Eh, y siguen nuestro periódico. Eh, pueden donar al periódico a través de la cuenta de Paypal, amigos arroba, claridad, .com, así también a través de ATH móvil en eh, negocio 60 Claridad. Visitando también la caritienda, eh, es otra forma de, de sustentar el periódico. Y bueno, resta agradecerle a las personas otra vez que nos sintonizaron, eh, invitarlos también a que pasen por la página de TCPR para que obtengan las taquillas del concierto de, este, eh, de Andy este próximo domingo 3 de octubre. Eh, ese día también nuestro querido Carlos Gallisa estuviera celebrando sus 87 años de vida Así que estará presente también esa tarima del Centro de Bellas Artes. Bueno, eh, hasta la próxima. Esto es una despedida poco habitual. Nunca despido sola. Rafa, a Rafa parece que se le, le tronó con, también para allá otros rayos. Eh, así que nada, buenas noches a los que nos sintonizaron y hasta el próximo a la Clara.